Hoy va a ser un día entretenido. No, explico. Pero mira, papá, los niños no usan estas cosas rositas. Pero te lo voy a poner hasta mañana. ¿sí? No, no, no. Eh. No te compliques no, la vida. En una semana, no te un día, una semana. No, ya hay todo un problema, ya. ya.